Guaitala, el lenguaje puede tener enormes connotaciones discriminatorias. Las palabras tienen un poder muy grande en cómo vemos el mundo. ¿Pero tú crees que si cambiamos las palabras que utilizamos podemos cambiar el mundo? Soy Mariona de Guaitala y ayudo a dar forma y voz a proyectos con valores mediante la formación y el diseño estratégicos. En Hawái, que es un lugar conocido por su clima agradable todo el año, tienen una sola palabra para definir hielo y nieve. Esto ocurre porque el lenguaje da respuesta a las necesidades comunicativas de una cultura, un territorio, un clima o una época determinada Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué contexto cultural crees que surgen las lenguas latinas? ¿Y tú crees que ese contexto cultural se representaba por una igualdad de género? Hay algunas ideas concretas que puedes hacer para evitar extender estereotipos. Lo más recomendable es utilizar lenguajes socialmente responsable, que tiene en cuenta el impacto que genera en las personas y entidades con las que se relaciona. Así que si quieres profundizar, puedes descargarte el audio que vas a encontrar en la descripción.